Rodolfo Gravina, todo suyo, maestro Chicos, ¿vieron qué feo que es cuando te comparan con animales? Mono, no, qué feo. Te dicen, tenés cara de mono, por ejemplo sí. ¿Qué culpa tiene el mono? No, bueno, chicos. ¿Qué culpa sí. tiene el pobre mono? ¿Y el mono no se puede asustar también? Es verdad, el mono dirá, eh, tenés cara de humano Exactamente, y esto le pasó a este mono, Mira. Mono, mono <risa> Sí. <risa> <¿Qué es? risa> nunca he visto alguien tan feo diría el chavo claro <risa> no, el susto que se pega el pobre mono chicos sí, claro. mira, te miraste Perito y uno recreó Roddy estuvo nivel Dios nivel Dios uh -huh. nivel Dios. Qué bueno. irrepetible justo, chicos justo irrepetible traigo, para mí se saca mucha presión cuando vos sí, no estás no va a volver a pasar bueno, nunca, muy bien. Más. nunca más nunca más y nunca más este hombre va a intentar derribar un árbol, y menos con la manito a los bolsillos, fla. <risa> chico, mirá dónde terminó. me río porque lo había pasado, yo lo tenía guardado, Roddy, me acabas de quemar uno de los. a ser una genialidad, chico. Es buenísimo. <risa> bueno, la canchería lo tantea, primero dice listo. <risa> saca de el bolsillo, ¿por qué no se saca la mano del bolsillo? <risa> Rodi, nivel. Vamos, pero ahora mira, vamos a otro momento Totalmente diferente, el momento tierno El momento donde se te estruja pero el corazón de amor muy bien, ¿no? De cariño, Caída, con, lo, goce, con los asusto. bebés No, pero los bebés garpantano A ver ¿A qué edad empieza a hablar un bebé? Primero sonidos y a los tres meses Pero no dice palabras Ajo lo primero que te dice, ¿no? Sí, es verdad Mira este. A ver. A ver si alcanza a decir I love you. I love you. ¿Lo dijo? Y sí lo dijo chicos sí sí sí para mí lo dice claramente es muy chiquito para decir ahí la you parte es ese espera Sí, que sí, que sí salga. sí sí Wow. Maravilla De hecho en un momento dice How are you, mom. No, bueno, no, no, tampoco exageres, Agustín. No, no, no, sé, no, no si, le quites más no, que no, tenés este No se alcanza no a entender muy bien Pero claro. dice How are you? I'm, claro. fine. I'm fine Thank you for taking care of me Bueno, no. también. <risa> <risa> Roddy, vamos con el bonus Todo eso entendiste Sí, es una cosa increíble oh, es el bonus. Tano, para el bonus falta todavía Ah, falta, tenés Falta, un... falta. falta. Bien desfriado digamos. Eh, Se te escapó el caniche toy Fíjate a dónde lo vas a rescatar No hagas esto de parte Ey de parte tú? No. No sé ¡Ay, Ese perro no la quiere claramente. ¡No! ¿Mam? No. ¿Cómo Chicos, cómo se van a para... reír así. No, pero que el perro no la quiere. El perro, mirá, no la quiere, se tira al agua el perro, ¿vos me entendés? Sí. Evidentemente sí. hay maltrato animal ahí. Prefiero, no. prefiero ahogarme antes claro. que quedar en tus brazos. Chicos, a lo mejor hacía oh, no. mucho calor. Y después no. inteligente el perro la lleva hacia el destino final. ¿no? Yo soy un convencido que hay amores que matan. ¿Esta mujer qué cuál fue el destino de esta mujer? La salvó el perro. La, claro, salvia. la salvia. Y entonces... Sí y bueno, quiere. pero en el fondo el perro dice, soy malo, sí, pero no... Pero mira cómo la no, lleva amigo, el perro, ¿no? Dice, vení, no. vení, vení, vení. Tenemos vení, que, vení, que lamentablemente vení, confirmar vení. el fallecimiento. No, no. El perro, ¿no? El perro. No, no, sí. Me gustó, Roy. ¿Cómo dice el dicho? No hay cueca sin gato. Y vamos con el gato. ¿Se <risa> un <risa> Todo por una tostada, chicos? Me un ¿Por qué el gato se asusta tanto? ¿Por qué los gatos se suben a la cocina, chicos? Bueno, sí. Sé sí, sí, que arriba. ya he visto varios así, pero me sigue dando mucha gracia. Me gusta cómo eh? se asustan. ¿Por qué se asustan tanto? Me patenteó para Que sido que la puerta estuviera cerrada. Claro. La puerta. Eso hubiera sido el remate. fantástico. ¿Ya está? Eh, para un poco. Ah, pero dijiste que faltaba mucho para un meter no, no, el bono. uno más y el último pero gato no, es no el bono. Ah, bueno, sí, es verdad. Le fallaste, pero te voy a felicitar por la verdad. Venís con un. Vengo bien, ¿no? Allá con Púbo, mirá que se viene el mundial, guardá para el mundial. Es el feriado. Agustina, ¿cómo lo viste? No, no quiero hacer mala onda, pero. Pero no hay, no hay pero hoy. ¿cómo pero? Pero a mí me pareció que no, no, estuvo, no estuvo bien presentado el bonus track, o sea, lo como que, que le Generó una expectativa de que quedaba más y, y no que, pasó. Y él dice, no, falta un montón. Claro. Yo me esperaba cinco o siete videos más, de hecho me había prestado, cerró o sea, un sí. par de páginas, dije, voy a, voy a enfocarme sí. en esto. Yo así pero no pero lo puedo cuatro, aprobar. Está, pero para Agustina, no seas mala. Está aprobado. todos los que no, lo es, de tan mal, los ¿Qué el sala, único... que pasó el viernes? Él se sentaba ahí y lo desaprobaba. Se corría medio metro y lo aprobaba. Sí. Este... Porque es como que ese lugar está poseído Puede ser, puede ¿Querés, ser ¿Querés probar por favor? Bueno, sí ¿Y por... a dónde me voy? No, correte nada Correte, saliste un poquitito nada más A ver si ¿Qué hay ¿Qué te cambio, pareció el recreo? Así. Chicos, es el mejor recreo, ¿Viste, el recreo? Hay que cambiar esa silla, chicos Está poseído esa silla sí. Sí. Es recreo, te crees? ¿Viste? Qué bonito, Agustina Bueno, toma asiento, por favor Rodi, felicitaciones entonces Gracias Aprobado tal. tu recreo No sé por, por qué lo felicitás Porque no. me pareció uno de los peores Definitivamente la silla Hay que cambiar esa silla